que estaba dando el procurador en las ruedas de prensa ahora todo lo dijo día por día y eso estaba ya a nivel internacional y mundial por vergüenza había que tomar una decisión y en este país un capo sustituye al otro vamos a irnos a la pausa diciendo lo siguiente sobre los dos peloteros que sonaron que dijo el procurador voy a leer lo que salió de ellos eh, no sé si tengo el audio ahí listo de el, del pelotero el, el, el... sale una noticia a nivel nacional eh... ah, ok eh, yo se lo voy a mostrar en un momentito de ellos dos Luis Castillo dice yo no tengo nada que ver con el narcotráfico yo voy para República Dominicana tengo muchísimo tiempo que no voy allá y hay que ir a cualquier estamento o nivel para que no le vaya a pasar, como José Río, que le, le incautaron los bienes, lo, lo agarraron, sí. le hicieron pasar a una vergüenza nacional para después pedirle excusa, devolverle todos sus bienes y ver que era inocente de las acusaciones. Los demás fueron condenados, todo lo que yo leí aquí. Uno de ellos, Octavio Eduardo Dotel, fue detenido pues, el martes por estar vinculado a una supuesta red de narcotráfico de este César Emilio Peralta. Todo el mundo sabe que. Octavio Eduardo Dotel fue conocido como el hombre de los 13 uniformes, porque militó en 13 equipos distintos de grandes ligas. Dijo el Ministerio Público que estaba Luis Castillo. Luis Castillo fue que dijo un Medio Nacional: se lo voy a poner un momentito, como le enviaron eso. No tuve tiempo de pasárselo aquí por muchas cosas. Donde él dice donde yo estoy en Estados Unidos, voy para República Dominicana yo voy a aclarar mi situación porque yo no tengo nada que ver no es verdad que después que yo conseguí me hice multimillonario en Grandes Ligas yo voy a ensuciar mi mano con el narcotráfico es lo que ha dicho porque a veces pasa como la investigación de Odebrecht y ya con esto me voy a la pausa en Odebrecht el procurador cuando dijo la red que está operando de soborno en República Dominicana hay 120 personas involucradas yo me dije bueno una red tan grande mundial Marcelo de en Brasil bueno metieron preso a los dueños a todo el mundo en Brasil en Perú Bolivia en el Salvador en Nicaragua en bueno en, en Argentina Chile cayó todo el mundo de hasta un ex presidente de la República terminó dándose un tiro a la García en la cabeza se suicidó para que no lo agarraran y después el procurador de 100, de 120, que 100. Después que 85, yo estaba conforme. Después que 70, después que 20, después que 12, después que 7 y dejan 6. Y ahorita condenan a uno, tal vez. Lo tomen como un chivo expiatorio, lo dudo. Eso es lo que pasa en este país. Para un buen entendedor, poca palabra basta. Después de la pausa... Yo les voy a hablar a ustedes de MUNED, de informaciones interesantes y documentos que me han hecho llegar de MUNED y lo que está pasando ahí. Los pobres ahorrantes se jodieron desde que ellos acogieron a un procedimiento legal, a una ley especial que los blinda. Esa ley que yo le leí a ustedes en detalle aquí, le dije el dispositivo y hablé de la ley aquí, fui el primero que lo hice. Para que supieran los ahorrantes ahí, a lo que se estaban sometiendo. Los blinda porque en este país se blindan a los ricos, por eso han quebrado muchísimos bancos y lo que han dejado jodido a los infelices. El único que se arriesgó fue el loco de Hipólito con Van Inter y nos lo descontaron a nosotros, al pueblo, porque él de sus centavos nos puso un chele. Lo que pasa en este país, voy a hablar de eso y le voy a decir por qué después de la pausa. El PLD se va a quedar en el poder para el 2020. No se nos muevan de ahí.